que estamos viendo es las, eh, las acciones de una empresa que cotiza en el mercado mexicano. Eh, se llama AIGD, AIG, en el cual pues hemos, estamos analizando el ciclo eh, completo desde el arranque, allá por marzo del 2011, el 10 de marzo del 2011, donde comienza el, el ciclo. El ciclo alcista previamente viene de un ciclo bajista y lo que vamos a hacer es analizar la situación actual. Esta acción ha rebasado eh, ratios importantes de extensión y en estos momentos, tras medir el movimiento del primer ciclo, es decir, eh, de la 1 a la 5, eh, corrección, ese primer módulo, hace que el valor se dispare hacia la zona del 423, de la proporción 423 de, esta primera, de este primer impulso. Llevándole, eh, en estos momentos, a casi los límites. ¿Eh? Para eso utilizamos los arcos de Fibonacci, el cual pues, nos indica eh, hacia dónde... cuál es la extensión, cuáles son los niveles de extensión. ¿no? Habitualmente, en estos niveles de extensión, él tiende a realizar movimientos eh, de aviso cada vez que se acerca a uno de ellos. Aparte de eso, eh, realizamos eh, la medición de los subciclos. Eh, aquí tenemos el primer módulo, el que hemos mencionado, del 1 al 5. Luego hay otro segundo módulo, eh, que es este ABC alcista, que ha superado los niveles del primer módulo. Y luego hay un tercero, eh, que es más extendido, que es el del movimiento de, de onda 5. Eh, en este movimiento eh, alcista se observan que ha ido formando divergencias, sobre todo en la primera parte, ¿no? aquí tenemos la, la primera divergencia, la cual ha cerrado tras la corrección, eh, el, el, el B ha sido concluido, que queda aquí en este nivel, ¿okay? aproximadamente, vamos a ver si lo trazo bien aquí, vamos a ver, ah, sí, ¿okay? A este nivel, aquí la primera divergencia ha sido cerrada. La segunda divergencia que formó en el movimiento alcista también ha sido cerrada. Eh, que la forma aquí. aquí. A este nivel, aquí lo, lo cerró. A medida que cierra divergencias en un movimiento alcista, se prepara nuevamente para realizar un nuevo impulso. Pero hay que medir eh, dónde está ese impulso para saber si ese impulso es, va a ser alcista o bajista. ¿eh? como veremos a continuación. Bueno, pues en el cuerpo del tercer impulso, que es el, el que arranca en la zona de los 31, hasta llegar al, al máximo, es decir, al 53, se, se observa que en este ciclo ha dejado en el cuerpo de la onda 3 eh, una divergencia pendiente de cerrar, eh, que es esta que tenemos aquí, en los 37, eh, que cae aproximadamente eh, en el 50% del tamaño del ciclo es decir, del tamaño del ciclo, es eh, esto desde el principio, desde el arranque hasta arriba del todo, medimos las proporciones de, de retroceso y el, la tercera el, este tercer impulso, la primera divergencia, se cierra en el, en el 50%. ¿ok? Es el 0,5 este. Luego, en el cuerpo de la onda 5, eh, también ha dejado otra divergencia pendiente de cerrar, puesto que no ha retrocedido hasta ella, eh, que está en la zona de los 42, que ese va a ser el primer objetivo eh, que se vaya a alcanzar. bien Esto es lo que nos está indicando es que una vez que ha llegado arriba, eh, al, a la zona del 52, eh, y ha realizado un toque en la zona de soporte, el soporte eh, último que ha realizado, ¿Eh? puesto que los movimientos habitualmente, los, los, los eh, valores en los que realizan movimientos extensivos, suele haber dos tendencias, incluso puede haber tres, pero lo normal es que sean dos. ¿no? Y en esta tendencia se ha venido a apoyar en un tercer toque, ¿eh? a recordar lo del chocolé, ¿no? el 1, 2, 3, chocolé, el, el, el siguiente es donde debe de romperlo. Por lo, por lo tanto, ya tenemos que poner en nuestra balanza bajista un, un peso en el que nos indica que, eh, en análisis técnico, el tercer toque indica eh, habitualmente el último. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos divergencia pendiente de cerrar en la zona de los 42, como he dicho antes, por lo tanto, ponemos dos pesos ya en la zona bajista. ¿no? El tercer peso que tendríamos que poner en la zona bajista proviene del ciclo, la marca del ciclo. ¿no? Este ciclo que, al llegar a la zona de la onda 5, eh, ha iniciado el conteo de un movimiento de cuatro impulsos, dos eh, bajistas y dos de retroceso. Esos dos de retrocesos se encuentran en estos momentos formando una onda 4. Las ondas 4 suelen ser zigzagueantes. ¿no? Quiere decir esto que eh, debe de realizar un ligero movimiento zigzagueante al cisto. Ese movimiento zigzagueante tiene pendiente de cerrar un gap, que lo vemos aquí en la zona de los 52, que eh, no creo mm, que llegue a ello, puesto que eh, de llegar a ello eh, habría que recontar el ciclo, puesto que no se debe de. Una de las reglas de Elliot es que no se debe de solapar la onda 4 con la 1. ¿Ok? Por lo tanto, si este movimiento va a ser alcista, por lo tanto, si se está largos en ella, eh, cuando se acerque a la zona de los 50, aproximadamente habría que soltar las acciones de la empresa porque después de la 4 viene una 5, ¿eh? donde se va a encontrar no solamente con la resistencia que conlleva el cierre del gap, sino además que coincide con el 4,25 de la línea de extensión de Fibonacci. ¿ok? El movimiento que se le espera es eh, claramente bajista. ¿ok? Si el valor no está muy manejado, el movimiento natural que debería de realizar es este. ¿Ok? Tiene que haber una corrección. Aquí posiblemente hay un rebote en la zona del, del eh, 25%. ¿Ok? Aquí un ligero rebote. Para luego volver a caer eh, hacia la zona de que se ha indicado. ¿Ok? Desde aquí. Vamos a ver si lo cojo. Aquí. ¿Ok? Esto es el movimiento más probable que haga. Entonces eh, tenemos ahí tres pesos importantes que debe de eh, que debe de concluir en breve. El tiempo es eh, más difícil de determinar, eh, pero aquí eh, FIBO nos está indicando que la línea, el toque con la línea se podría eh, realizar sobre el día 25 o 26 del mes de noviembre del 2013, Bien, aproximadamente es decir, a final de mes. Así que hay que tener eh, eh, cuidado, estar atentos, porque el, el, en cuanto cierre el gap el, el valor se va a ir abajo. Eh, poco más se puede añadir a la situación, al, al, al análisis, puesto que eh, las eh, dos divergencias que tiene pendientes de cerrar y que concluirían en el 50%, eh, ...están claramente indicando que el valor se tiene que ir abajo, sí, el ciclo también, ¿no? el, el, la, el número de toques en la zona de soporte también. ¿no? Bien, por contra, si tenemos tres pesos en el lado bajista, tenemos también uno en el lado alcista, que es una divergencia reversa positiva, que así se le llama... Eh, formada por los dos mínimos que hizo dentro del cuerpo del ciclo de la onda 5, ¿vale? Y esa divergencia que indicaría que le mandaría nuevamente a la zona de máximos es poco probable de que lo haga, puesto que existen 3 kilos de peso en el lado bajista y uno solo en el lado alcista. No se le ve eh, bajo el criterio técnico eh, ninguna otra eh, indicación. Otra cosa es que haya por fundamentales eh, algún algún razonamiento que indique que eh, el valor pueda seguir subiendo. Está bastante extendido, eh, ha roto los límites de, de la, normales, límites normales de extensión y el valor se tiene que tiene que corregir, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que con esto eh, haya servido para aclarar un poco la situación en la que se encuentra. Un saludo.